Una indemnización y descontar de la indemnización las ganancias excesivas que han tenido. ¿Se entiende? Ese es el mecanismo. No, no, estamos, no se trata de robarles lo que les habíamos dado. Se lo vamos a pagar. Les vamos a dar un plazo. Pero la decisión tiene que ser radical. Lo mismo pasa con la subvención educacional. Mi opinión es que en Chile hay que terminar con la subvención educacional. Pero si ustedes terminan con las subvenciones educacionales, cierran el 80% de los colegios de Chile. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Primero, una declaración. Se acaban las subvenciones. Segundo, un plazo. Cada año se congelan y cada año se bajan en un 5%. Y en 20 años los tipos tengan para acomodarse, para ver qué giro, no sé, que pues se están haciendo negocios nuevos, con presionar el dinero. Tienen 20 años para toda la plata que se saque de las subvenciones educacionales tiene que ser destinada a crear un sistema estatal descentralizado de educación para que el Estado garantice el 100% de la cobertura educacional el 100% no hay que sacar la universidad privada si alguien tiene plata para pagar la universidad privada y la ¿Entiende? pero el Estado tiene la responsabilidad de tenerle el cubo de tenerle el cubo no hay que ir a una universidad no hay que ir pero el cupo de aquí lo tiene si quiere estudiar en una universidad está, está tan puede. cualquiera que quiera cualquiera que pueda y en este momento, no momento no puede y en este momento no puede y además el Estado gasta el presupuesto social de educación lo que pida privado entonces es social porque no prestan plata pero por otro lado ese gasto social va a dar un el, el principio general es decepciones radicales plazos modelados queremos cambiarlo todo pero no al lo que queremos evitar son las caricaturas de los medios de comunicación usted lo que quiere es que los inversionistas se vayan sí que se vayan pero les vamos a dar 10 años de plazo para que se vayan usted quiere que los eh, sostenedores de colegios quiebren no le vamos a dar 20 años y que se cambien de negocio porque las zapaterías también son buenos negocios y porque a lo mejor es legítimo hacer negocio con los zapatos pero no con la educación ni con la salud ni con las pensiones pero necesitamos el proyecto país como desmontar la lógica del nuevo liberal, ¿no? No <risa> Hay una cosa que a mí me preocupa y es que si el país no está funcionando bien no va a poder eh, realizarse el proceso. El país está funcionando excelente. No, no, no, no, no, no un momento. <risa> Lloran, lloran. Así como así como <coughs> de, se riba una, una torre en alto a y nos quedamos sin luz, etc. Todas las torres están ahí de nuevo. Ya, ¿te lloran por un mes de pérdidas cuando nos han saqueado durante 30 años. Pero fácilmente pueden hacer que el <coughs> país. No y, no, y nosotros lloramos con ellos, así como Chicopillo, no, a Lo que yo es quiénes <risa> <risa> ¿quién es, están haciendo <risa> entre comillas daño. Ese ah, es el asunto. Yo Entonces, ¿sí conozco. Eh, yo, por ejemplo, cada movimiento de izquierda de este país lo conozco. Porque está a a, a todos están en el, de el no. De <coughs> de de, o de derecha, o de derecha. Yo conozco a los movimientos de izquierda y nadie tiene la capacidad ¿o? operativa de quemar estas estaciones de, esta de, de metro en mismo día. Nadie sí. tiene la capacidad. Pero, pero yo, por ejemplo, pongo la prueba de pongo la la la prueba de selección universitaria funciona fundamentalmente con la Universidad de Chile y muchos que trabajan en el programa de bachillerato van a cargar camiones con las pruebas, etc. O sea, se sabe perfectamente bien qué camiones, dónde, por dónde van y no necesita saber mucha información para parar el proceso o los botes que van a tal isla con las ruedas y vuelven qué sé yo, etc. Entonces, perfectamente bien podría no haber un ingreso, entre comillas, normal el próximo año a la universidad. Yo creo que es razonable pensar que en este momento se está usando una vez más la viejísima técnica de producir autoatentados para asustar a las capas medias. Es una vieja técnica, ¿no es cierto?, de, de que hay un millón de gente pero en la noticia sale la cada que había en la estación del metro, ¿se uh -huh. entiende? Esa vieja técnica ha dado resultado, por eso la usa, ¿no es cierto? Eh, mostrar el violentismo y la gente dice, no, no, que tiene que haber orden. Es una técnica de manipulación de masa. El punto, por eso yo le digo a Sebastián, si me gusta, <risa> <risa> <risa> el punto es que hoy día hay una irresponsabilidad infinita recurrir a esa técnica. Porque la gente enojada quemó, yo no sé qué quemaron de las estaciones del metro, todo esto porque, no sé si encuentran las estaciones del metro, son puro cemento. Quemaron los locales, quemaron, no sé, los adornos de la muralla, está bien. Pero la gente enojada quemó 5 estaciones de Y al día siguiente había 20 estaciones de ¿Se entiende? Y entonces, ¿cuál es el punto ahí? Dijeron, ya, démosle el espectáculo porque las capas medias se van a espantar y van a decir no a la violencia. ¿Se entiende? ¿Qué es lo que ocurrió? Lo que ocurrió es que todo Chile se atrevió a quemar cosas en la calle. <risa> no se en este momento decir pongamos una barricada de más porque en el barrio alto se van a asustar ¿sí? porque ponen ellos una barricada de más y aparecen 10 barricadas al lado entonces claro hay técnicas de inteligencia que en unos tiempos funcionan de una manera y que en otros en tiempos están dando el resultado exactamente al respecto. Y entonces yo creo que debe haber en este minuto, ¿no es cierto?, Sebastián es un hombre inteligente, tiene sus asesores, debe haber una discusión ahí en la inteligencia militar, en la inteligencia policial. ¿Seguimos provocando a los manifestantes? O varamos un poco el escándalo. Porque Supongamos que... que le dicen que vamos a poner a los militares en lugares estratégicos y ha puesto doble corcho sencillo, que en un corto tiempo se cagan y así... no, no juega, ustedes no quisieron. Pero eh, ah, por supuesto, por supuesto, porque la técnica es no quisieron poner los militares entonces mandamos a los mismos militos vestidos no sé, de un chiquierdista a votar la torre para decir el problema es que cuando voten la torre hay un montón de chilenos que van a decir están votando torre! y van a salir a la calle eso es lo que ocurrió en el 83 en el 83 se hicieron montones de autoatentados y con los autoatentados los chilenos decían sí, estamos combatiendo y salió mucha más gente el problema en general es que es una torpeza tratar de parar un conflicto social a través de la fuerza. Yo lo he dicho en, en otras partes también. Quemaron 50.000 brujas en el siglo XVII y siguió habiendo brujas. Y sigue habiendo. ¿No? Prohibieron el vino de Estados Unidos y todo el mundo estaba borracho. Ni la prostitución ni la drogadicción se han podido resolver a través de la represión. Cuando un conflicto social es realmente masivo... No hay cantidad de milicos posible que pueda parar. <tose> Pinochet no logró parar las protestas del 83 con 50.000 milicos en la calle. Y este milico no tiene ni 12.000 en una ciudad que tiene el doble de habitantes. Entonces, es una torpeza infinita. Y el juego, a su tema de la capa media, están, están poniendo ahí una mesita arriba un de un parril de pólvora. Y eso es lo que se está viendo. <tose> lo que se está viendo, por eso los medios de comunicación. Están mostrando menos desmanes que antes. Porque resulta que los primeros días, porque los gallos buscan el rating, ¿no? Informaron, se está quemando esto, se está quemando lo otro, entonces, ah, en achado, ¡ay! quemaron algo, no, ¡ay! quemaron otra cuestión, porque en la tele dicen, oh, Están quemando cosas. Ay, es la hora de expresar el enojo. En vez de asustar a la gente, están asusando el enojo de la gente pero su amigo Sebastián llamó a todos los medios de, de, de, de televisión y la ciudad de la carne en la cosa justamente y, vean yo <risas> no es cierto no estaba CNN que le tengo no es cierto que, un sentimiento bastante desagradable ¿Sí? a de Tomás Conchati no vean cómo cambió la línea editorial de la radio que no, pues, Sí, sí. si de repente yo veo no, no escucho la radio veo en el medio que tienen en internet y de repente eran todas las manifestaciones que había en la plaza y de repente la plaza Italia así yo aparece así como abajo ¿por qué? porque alguien se dio cuenta estamos asusando a los chilenos en vez de asustarlos él quería hacer la importante a la vez de una nueva constitución ¿es necesario el tribunal constitucional? no el tribunal constitucional es un tribunal antidemocrático o sea, sí. es un tipo de institución que se llama supramayoritaria sí. porque en la democracia funcionan las mayorías, pero cuando hay un sector que no desconfía de la mayoría, pone una instancia por sobre la opinión soberana de los chilenos. Y el Tribunal Constitucional es particularmente grave además, porque las sentencias no son apelables. No hay ninguna instancia, si el Tribunal Constitucional dice no a la partida que de fuera, no hay ninguna instancia para reponer eso. ¿Se entiende? Eh, el Tribunal Constitucional es antidemocrático porque es designado a dedo, ¿no? ni siquiera son elegidos, y es designado por los incumbentes. Hay ah, un boteo. Hay un boteo, de hecho, pero además es designado por el Parlamento y el Gobierno. Hay tribunales constitucionales que se designan independientes del Gobierno, independientes del Parlamento, porque si se supone que el Tribunal Constitucional va a estar por sobre eso, ¿no? Entonces los incumbentes eligen al que los va a vigilar. Esa cuestión es una anomalía. Entonces, se dice? Pero si hay tribunal constitucional en Inglaterra, en Alemania, lo que no se dice es cómo se eligen esos tribunales constitucionales. Ya en Alemania es antidemocrático tener algo así. Pero el, el caso chileno en particular no es particularmente antidemocrático. Porque además, el tribunal constitucional tiene una ley, o sea, no un capítulo de la constitución que lo rige. ¿sí? Los compadres se han pasado del capítulo de la constitución, se han excedido a sus atribuciones se han metido en cuestiones que la Constitución no establece, solo porque no las establece. O sea, como no se lo prohíben, lo que han excedido sus atribuciones, y resulta que no hay ninguna instancia para arreglar a eso Un miembro del Tribunal Constitucional no puede ser acusado constitucionalmente, por ejemplo. No está contemplado lo que se llama la contienda de poderes. Ah, en, en, en un sistema que tiene ejecutivo, legislativo, judicial, Dos poderes pueden entrar en disputa. Entonces el tercero tiene que mediar. ¿sí? Eso es lo que se llama contienda de poder. La contienda de poder es el, el, el, el legislativo con el ejecutivo, entonces viene el judicial y opina. ¿sí? Bueno, ese mecanismo no vale para que una una Constitucional. ¿no? Entonces tenemos ahí unos tipos que son los dictadores de Chile. Se han dedicado a revisar la constitucionalidad de las leyes, que no les compete. El Tribunal Constitucional en la Constitución dice que tiene que pronunciarse ante un llamado. ¿Se entiende? O sea, alguien reclama, ellos se pronuncian. Y sin embargo se han pronunciado sobre leyes sin que haya ningún reclamo. ¿Se entiende? Y lo que han dicho es por el clamor de la ciudadanía. Y en la Constitución no dice eso. ¿Ah? La autonomía del Banco Central, la autonomía de la Fuerza Armadas, Armada, el Tribunal Constitucional, los tratados de libre comercio son instituciones supramayoritarias que fueron aprobadas a espaldas de la soberanía popular que es la del conjunto de los ciudadanos y que operan por sobre esa soberanía. Todo eso tiene que volar de la Constitución. Ah, sobre la idea de descentralizar el Estado, ¿cómo se puede hacer eso en términos constitucionales? Bueno, de nuevo ahí hay una cuestión de contenido. ¿no? Yo puedo decir muchas cosas de contenido constitución instituciones que tener esto, esto, esto, esto ¿no? pero en ese punto específico sí, esperamos que haya un Estado radicalmente descentralizado ¿sí? en Europa en países perfectamente capitalistas ocurre que más del 70% del presupuesto del Estado se gasta a través de los municipios eso es la manera más eficiente de descentralizar ¿sí? porque el poder va ahí donde está la plata el poder de hacer ¿Entienden? lo que yo creo es que la mayor parte del gasto estatal debería realizarse a través de los municipios y paralelamente los municipios deberían estar sometidos a transparencia radical y a presupuestos plebiscitados cada año ¿sí? uno de los capítulos de la constitución tiene que ser los mecanismos de participación ciudadana ¿sí? plebiscito vinculante, iniciativa popular de ley, revocatoria de mandato presupuestos municipales participativos porque es a ese nivel el municipio más chico, para que los ciudadanos puedan controlar la transparencia ¿no es cierto? Chile debería tener una clase de economía política una vez en año, ¿Ah? en que en octubre municipio por municipio se discute el 100% del presupuesto y se discute la unidad de de qué sé yo. y una irracionalidad que haya municipios con 500.000 personas les cuento que en el país gallego, el país gallego, una autonomía dentro de España, hay 3 millones de habitantes ¿sí? y hay más de 1.000 municipios. En 3 millones de habitantes. Hay municipios que tienen solamente 1.200 personas. ¿Se entiende? Hay municipios, el municipio del centro tiene 12.000. Hay 1.000 municipios. ¿Por qué? Porque la idea es que el poder del Estado esté cerca de los ciudadanos para que lo puedan fiscalizar. ¿Entendés? Entonces, 100% de los presupuestos municipales previsitados cada año, transparencia radical sobre el gasto y sobre la acción del municipio y el 70% o más por ciento del gasto estatal realizado. Los municipios deberían estar a cargo de la educación, de la salud, del transporte local, no solo de la basura, no solo de la luz eléctrica o de los ¿Entiendes? Pues ya estamos entrando a preguntar el país que queremos pero esa es otra en realidad esta es sobre la Asamblea Constituyente yo le agradezco antes una pregunta Hace. Eh, a mí me parece que lo más seguro es que vamos a tener una Asamblea Constituyente la medida posible eh, en ese escenario también bueno, no creo que no es un poco que tiene la lógica de pensar que sería una una negociación de la Unidad Social con el Parlamento eh, a mí me parece que nos va a ser viable políticamente y no sé si también por el, el mismo de legitimación o sea, que aquí en el Parlamento. ¿Cómo no va a entrar a negociar con un poder entusiasta de, de ese tipo? Mira, en este minuto, en este mes se han visto vacas por Sí, sí. No, sé, <risa> no sé. Sí, o sea, eh, pero me parece que en el escenario que tener que hacer la medida de lo posible, creo que es mucho más, mucho más, más, más, más inteligente políticamente que pongamos a la fuerza en tomarnos la, las elecciones que vamos a tener en la medida de lo posible. Eh, y en eso si tenemos una elección en el sistema que tenemos eh, para llegar a ese yo supongo usted que tenemos que ajustar al tercio, no, no estoy pensando en los tercios, pero pienso que para ajustar a ese tercio es muy importante que eh, mientras más listas hayas de, de izquierda, va a tener más mayor probabilidad de la política que usó un poco. La política de PPA, digamos, eleccionaria que tiene que ver con tener dos listas de la concertación para quitar los votos a los, a los grupos emergentes de izquierda, como el PRO en ese momento, o el Frente Amplio. Yo creo que la van a repetir. Entonces es una, una política a la que queremos ofrecernos y deberíamos pensar, como, como movimiento popular, como unidad social, de hacer un. De tener que hacer algún pacto con el frente a Amplio. Deberíamos consultarlo en un... <coughs> frente a <la> <tose> Lo que voy a decir lo pueden leer en las cinco primeras páginas del príncipe de Maquiavelo. ¿Sí? Tiene 500 años de antigüedad lo que voy a decir. ¿Sí? No tiene ni un sentido tratar de traidores a personas que podrían ser aliados nuestros después. No sé si lo entienden, es un pésimo negocio. Entonces, en este minuto uno puede estar enojado con pues yo. que es tan buen niño, ¿eh? No puede estar enojado con Gabriel, que bueno, es un muchacho aún, pero resulta que eso es la fuerza que tenemos. Si Chile no ha sido capaz de construir una izquierda anti-neoliberal, no es cierto, más sólida, hay que hablar con los bueyes que hay nomás. Entonces hay que hacer un gran pacto anti-neoliberal con todo lo que se ofrezca a medidas radicales. El pacto lo que tiene que tener es un programa mínimo radical y muy claro ¿sí? digo un programa mínimo porque hay que apuntar a las reformas estructurales no en las reivindicaciones locales o ¿se entiende? las reivindicaciones locales dependen de esa reforma estructural un programa mínimo porque es habitual en los politiqueros de izquierda sacar un programa radical de 200 páginas y decir, pero si nosotros lo dijimos yo, yo le pregunto a los comunistas que ustedes, ¿han trabajado en la derogación de, lo, de las concesiones mineras? Pero, por supuesto que sí, pero y ¿dónde está en el programa? Mira en la página 138 abajo, dice... Ay, bueno, es ¿cierto? No es que no lo hayan dicho, lo que pasa es que lo dijeron de tal manera que nadie lo, lo entendió, ¿se entiende? Entonces por eso hay que hacer un programa muy radical. 10 puntos y poner todo el énfasis en que la Constitución y contemple esos tiempos ¿se entiende? Y si no lo contempla, a plebiscito, y si no hay plebiscito, los peleamos después, porque bloqueamos lo que tenga que ver con eso, ¿se entiende? Y los puntos muy radicales, no son muchos, pero son muy radicales. Hay que derogar las concesiones de hay que quitarle el poder del Estado de avalar las deudas privadas, ¿se entiende? Hay que. Y hay que hacer una disposición constitucional que le prohíba al Estado respaldar deudas privadas desde un cierto monto para arriba ¿se entiende? de medio millón de dólares para arriba el Estado nos hace responsable, ¿se entiende? ¿por qué? porque hay pequeños deudores y el Estado podría tener una política para apoyar a los pequeños deudores pero debería tener prohibido apoyar a los grandes deudores porque ese es el problema de Grecia el problema de Grecia es que el gobierno socialista del pasó de andreu endeudó el país irresponsablemente <tose> los, los bancos privados se declararon en quiebra y el Estado respaldó a la banca privada, la respaldó pasándole plata que además no tenían, tuvieron que emitir billetes, y eso echó apoyo a la moneda <tose> de <guerra. tose> Bueno, no la estaban en el euro. Y se produjo entonces una diferencia entre la realidad económica de Grecia y el nivel del euro. ¿Sí entiende? Y eso de la inflación, del PP, y edad, es inflación, inflación, ya no le escogan, porque los socialistas, los socialistas del mismo partido que Salvador Allende, endeudaron al país y resulta que estaban amarrados de que el Estado tenía que respaldar la deuda privada. Entonces, un hueso duro del poder es el Estado que tiene prohibido avalar directa o indirectamente cualquier deuda privada, de un monto a la que ¿Se entiende? El Estado tiene derecho a derogar las concesiones mineras y a descontarle a la indemnización lo que se consideren ganancias excesivas eso tiene que estar en la constitución el estado está obligado a tener un sistema previsional ¿no es cierto? solidario y de reparto y, y, y se declara la libertad de los cotizantes de cambiarse de sistema no sé si entiende, la fórmula no es expropiar la AFP porque los fondos son nuestros ¿Se entiende? No, la fórmula es explicarle a cada cotizante que se agarra su fondo y lo mete en el fondo estatal va a tener una pensión mejor. Eh, aquí con la FP se ponen todos nerviosos. ¿no? Lo que nos dicen es lo siguiente. No se pueden expropiar los fondos de cada cotizante que son propiedad privada. No queremos expropiar los fondos de los cotizantes no, eso se mantiene como propiedad privada que el fondo sea solidario no significa que, la, que, que se pierda la propiedad sobre mi plata lo que significa es que la ganancia del fondo se reparte de manera solidaria ¿Se entiende? si yo he puesto 50 millones de pesos y otro compadre uso un millón, bueno yo tengo 50 y él tiene uno, el problema es que los fondos se trabajan rentan y la renta se reparte, además no, no de manera plana, probablemente el fórmulas en la que el que tiene 50 millones de renta un poquito más, el que tiene un millón renta un poquito menos con unos ciertos mínimos, ¿entiendes? para que opere de manera redistributiva. Pero lo que opera de manera redistributiva es la ganancia del fondo, no el fondo. No se Sin embargo, a pesar de que Marcos hermano de Fundación Sol ha dicho eso en todos los foros en 10.000 visitas a la televisión cada vez que vale vuelven a preguntar lo mismo ¿Por qué ustedes están proponiendo la expropiación de los fondos previsionales? Mi compadre dice, oiga, pero en este mismo canal, en esta misma hora, hace dos semanas, yo expliqué exactamente lo contrario. Y además, quieren quitarle su platita usted tiene 10 millones y se la van a quitar. ¿Se entiende? La irracionalidad. ¿Por qué? Porque la AFP son 200 mil millones de dólares. ¿Qué es lo que quieren? Lo que queremos es que los fondos provisionales sean administrados por el Estado, ¿se Que se inviertan, pero que no se inviertan en la ruleta financiera, que no se inviertan en prestarle plata a COSU, que se inviertan en capitalizar el cobre, que se inviertan en infraestructura, ¿se entiende? Hay, digo, inversiones que rentan, que rentan de manera inmediata, porque hay otras inversiones que tienen rentabilidades más, más etéreas, que se inviertan en la educación ahí la rentabilidad no es inmediata pero todo el mundo está de acuerdo que invertir en educación a la larga rentable ¿sabes? la proposición que no más hizo, ¿no sé, cierto? con la fundación Sol es plenamente razonable y ahora los compadres calcularon el destino del fondo hasta el año 2100 nadie ha hecho eso, hicieron una proyección con esta política, de aquí al año 2100, las ganancias van a ser tales el aporte estatal va a ser tal los trabajadores no de aquí, entre otras medidas, se mantiene en la edad de jubilación, en 60 años ¿se entiende? en 60, no en 65 se mantiene? ¿por qué? porque la esperanza de vida ha aumentado, y la persona a los 60 años puede trabajar, etc. el problema no es trabajar hasta los 60 años el problema es llegar a los 60 años y jubilar con 30 lucas, ese es el problema ¿Sí? Entonces ahí hay que hincarle el ambiente a un programa claro, radical, simple, simple. Así que en una hojita yo la puedo repartir por todo Chile y sepan los compromisos que estamos asumiendo. ¿Sí? Y ahí en algunos casos habrá que apretar los dientes, en otros casos habrá que extender los brazos, pero están todos convocados porque el sistema proporcional que es el que va a operar favorece a los conglomerados no a los partidos chicos y mucho menos a las candidaturas individuales entonces lo que hay que lograr es un gran pacto con un montón de subpactos. por eso es que, tú tienes razón los teóricos de la concertación han, se han jugado para que la concertación tenga dos pactos para que la derecha tenga dos pactos porque eso reparte al repartir los votos hay más probabilidades de que los que ya tienen votación alta la mantengan en la super. Y lo de que los que tienen votación chica no sí. la, la puedan remontar. ¿Sí? Así que lo lamento, pero volvamos a Gabriel. Gabriel, Gabriel. sigue ¿Sí? sí, siendo de los nuestros. <risa> porque no sé, porque ¿cada Gabrielito Boris de este país es necesario? y yo lo conozco. No dos clase aquí, así Yo conozco cómo se le arruga la nariz a los compañeros cuando dicen incluso ¿no? Estamos pensando en el futuro del país. No en las reivindicaciones de los estudiantes universitarios. Preguntas. Muy bien, ahora sí nos aprovechan la respuesta. Yo le agradezco el programa. De a la compañera que organizó el texto, es una ficha tan combativa <risa> por, por la invitación yo vengo a todos esta educación cívica es responsabilidad de la universidad y yo me alegro que como programa estemos asumiendo ese, esa responsabilidad